Hola, ¿cómo estás? no me estituaba, los que hoy te voy a dar 10 consejos prácticos para crear contraseñas más seguras. 1. No uses la misma contraseña. Trata de utilizar una contraseña diferente para cada una de tus cuentas. 2. No utilices tus datos personales. Utilizar tu nombre, tu número de carnet o número de celular es muy riesgoso. Si alguien quiere ingresar a tu cuenta es lo primero que utilizarán. 3. Evita patrones o secuencias. Utilizar como contraseña el 1234 o el famoso ABCDE por su facilidad mucha gente lo utiliza, pero no son para nada contraseñas seguras 4 utiliza más de 12 caracteres en tu contraseña mientras más larga sea tu contraseña más difícil será de descifrar 5 incluye letras mayúsculas minúsculas números y caracteres especiales esta combinación permitirá que tu contraseña sea más segura 6 reemplaza las vocales por número simplemente con reemplazar las vocales por números estarás duplicando la seguridad de tu contraseña 7 no guardes tus contraseñas en notas o archivos en tu computadora anotar la contraseña y guardarla no es un método seguro pues alguien lo puede encontrar y puede ingresar a tu cuenta 8 modifica tu contraseña regularmente es importante modificar las contraseñas por lo menos cada tres meses 9 usa un programa para administrar administrar tus contraseñas actualmente hay muchos servicios gratuitos que te permiten crear y administrar tus contraseñas un ejemplo es el administrador de contraseñas de google estoy seguro tu celular lo tiene 10 no compartas tus contraseñas con nadie es muy básico, pero muy poca gente lo aplica. Ahora ya sabes cómo tener contraseñas más seguras. No olvides dejarme un comentario y compartir este video con todos tus amigos. Si quieres aprender más sobre contraseñas seguras, no te pierdas los próximos videos. Ha sido un gusto compartir contigo. Nos vemos. Chao, chao.